Cris Morena inauguró una casa romina yan. https <tose> barra bajo export barra 1 barra sites barra crónica barra in barra 2019 barra 03 barra 30 barra cris bajo crop 1553989870238. 5 91874. La productora y su ex marido, Gustavo Jankelevich, encabezaron la apertura de una residencia para 52 chicos en corrientes que estudiarán carreras terciarias y universitarias. ¿Qué? Peter Lanzani y Agustina Cherry formaron parte del emotivo encuentro. Fotos y videos, en la nota. Cris Morena y Gustavo Yanke Kelevit mantienen vivo el espíritu de su hija Romina Yan a lo largo y ancho de Argentina. Los productores artísticos encabezaron la inauguración de una nueva residencia universitaria en la ciudad de Corrientes y la bautizaron Vivero, en homenaje a la fallecida actriz. En el hogar vivirán 52 chicos de diversas regiones del litoral que estudiarán distintas carreras terciarias y universitarias. Además de Chris y Gustavo, en el emotivo acto también estuvieron la hija de Romina, Azul Giordano, así como los actores Peter Lanzani, Agustina Cherry y Martina Guzmán. Pura emoción hoy en la inauguración de la residencia universitaria Almohadilla Vivero, gracias a todos ustedes por hacer esto posible, escribió muy feliz Chris en sus redes sociales. Yankelevich, encabezaron la apertura de una residencia para 52 chicos en Corrientes que estudiarán carreras terciarias y universitarias. Peter Lanzani y Agustina Cherry formaron parte del emotivo encuentro. Fotos y videos, en la nota.